Sí. y acá tenemos también a Milagrosada Sala que claro, claro. inconstitucionalmente ahora tenemos a siete mujeres mapuches también detenidas injustamente que no están acusadas de ningún delito así que en el mundo estamos inmersas en todas las injusticias que hay y yo le quiero mandar el mensaje a Julien, como madre, le estoy diciendo que pedimos su libertad inmediata, basta de persecución y la gente tiene que estar este, en libertad y ser libres, todos tenemos que ser libres en cualquier lugar del mundo, no tener condenas que no existe motivo. Así que yo le quiero mandar este mensaje desde las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Bueno, gracias Norita. Gracias, madre. Muchas gracias. Para mí es un dono, no lo sé cómo se dice en español. Muchas gracias. Porque la Madre, es para, para mí, representa a la Madre de todo el mundo, la lucha. Gracias, Michelle. Gracias, Norita. Gracias, chicos. Yo me, me, me voy y les, de, les dejo sí. con la imagen de Norita que está en mi teléfono. ¿eh? Perdón. Gracias, Hicimos lo que pudimos. Norita. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hicimos lo que pudimos. Gracias, ¿eh? Gracias.